Yo quiero ex explicarles a todos ustedes, los medios de comunicación, lo que ha significado y significa para nosotros como país ingresar a eh, la emisión de bonos soberanos. Esta es la tercera vez, como ustedes saben, vamos a dar algunos datitos. Este, por ejemplo, es el rendimiento del tesoro, del bono del tesoro norteamericano de 10 años, que es el referente. Yo quiero mostrarles cómo ha ido subiendo eh, las tasas de interés. Estaba, por ejemplo, a, a mediados del año pasado el bono en 1,36% su rendimiento y ahora está en 2,3% su rendimiento. Y bueno, a, al 13 de marzo eh, que emitimos los bonos en 2,61. La tendencia claramente es a elevar las tasas de interés. Eh, como lo demuestra también en la siguiente eh, gráfica, ustedes pueden ver lo que ha estado ocurriendo con la tasa de interés de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que prácticamente estaba en 0.25 durante los últimos años. Yo quiero hacer notar, fíjense ustedes, el 2012 y el 2013, la tasa del Federal Reserve Bank estaba plana en 0.25 aproximadamente, Luego y empieza a subir el año, el año 2015 a 0.50, ha subido el año pasado a 0.75 y eh, el 16 de marzo ya lo han subido 25 puntos más a 1%. Esto es muy importante mencionar porque eh, en este tipo de emisiones, el timing que llaman los norteamericanos, el momento en que se hace es importante. Si lo hubiéramos hecho, por ejemplo, hoy o mañana, ya la tasa de interés hubiera sido 25 puntos más alta. ¿Sí? Entonces hemos aprovechado, y por eso la premura, eh, que había un espacio, un espacio de tiempo, hasta antes del miércoles pasado, donde el Federal Reserve Bank sube la tasa de interés, eh, en que podíamos nosotros emitir, beneficiándonos todavía de la tasa de interés que el FED no había subido. Por lo tanto, hoy si iríamos a emitir, por supuesto que los bonos serían a una tasa más alta. Entonces, eso es un elemento importante para ustedes. Otro elemento que no he visto que se ha hablado mucho en los medios de comunicación tiene que ver qué se ha hecho con los anteriores bonos. Yo quiero ser muy claro que la política que tiene el gobierno nacional desde el 2006 es que cualquier endeudamiento no va para nada a gasto corriente, todo el endeudamiento se dirige hacia la inversión, hacia la inversión, como ustedes saben, le hemos apostado en el modelo económico, social, comunitario, productivo, a la inversión pública, y todo el endeudamiento está yendo a la inversión. Aquí tienen ustedes, hay algunos medios que han reflejado este tema, donde han ido a parar, la emisión de los bonos soberanos anteriores del 2012, del 2013. Y están las carreteras, ahí están las, todas las carreteras que hemos ido construyendo con estas dos emisiones de bonos, ya muchas ya están concluyéndose, otras ya están en plena construcción, pero los bonos se han dirigido básicamente a financiar infraestructura en las dos primeras emisiones de bonos. Y, pero nosotros tenemos un plan nacional que cumplir y en función del plan nacional, y no tiene otro objetivo esta emisión, que cumplir justamente los objetivos del plan nacional de desarrollo, que establecen, como vamos a ver más adelante, una inversión por parte del gobierno nacional de aproximadamente 1.700 millones de dólares en hospitales. Y ahí entramos concretamente a nuestra emisión que hemos efectuado en esta gestión. Un dato importante es el riesgo del país que se percibe a nivel de los inversionistas extranjeros que compran estos bonos. Y una manera justamente de medir la percepción de riesgo que tiene un país es el diferencial entre el rendimiento, entre el cupón que tienen los bonos que se emite eh, en un país, en los mercados internacionales, y ese bono de 10 años que yo mostraba al inicio, que es nuestro eh, punto de referencia, en términos técnicos se llama un benchmark, es un punto de referencia sobre el cual todos vamos viendo cómo está esta diferencia. Y aquí yo quiero mostrar vean ustedes cómo ha estado la percepción de riesgo de los inversionistas sobre la economía nacional. Cuando el spread, cuando la diferencia entre el cupón que paga un país es cada vez más grande con respecto al, al, al bono del tesoro de 10 años, quiere decir que todo eso es el riesgo que se percibe. El año 2012, cuando emitimos por primera vez, luego de cerca de 100 años de estar ausente de los mercados financieros internacionales, la diferencia entre el bono de 10 años y el cupón que nosotros logramos en ese momento, que quiero recordarles fue de 4,875, es el bono que, el cupón que nosotros habíamos eh, establecido en la primera emisión, era de 303 puntos básicos o lo que es lo mismo 3,3 eh, 3,03% 3, sobre el nivel de los tesoros. El 2013, un año después, habíamos emitido a 3,18% de diferencia con respecto al Tesoro. Pero fíjense ustedes la emisión que hemos hecho en 2017. Son apenas 189 puntos básicos, o si ustedes quieren 1,89% más que el eh, bono de 10 años. Lo que muestro en este gráfico es cómo se ha ido disminuyendo la diferencia entre el bono de 10 años y el cupón al cual hemos emitido. El cupón es la tasa de interés que paga el gobierno nacional a quienes compran los bonos bolivianos en el extranjero. Entonces, eso ha reducido y eso es una clara muestra de que el riesgo del país a ojos de los inversionistas, ¿no? y ahí hay que, hay que diferenciar, los opinadores económicos escriben artículos, eh, visita medios de comunicación y hablan, pero no arriesgan un centavo. Quienes arriesgan su plata, los mil millones, son los que compran los bonos. Y esa percepción de la gente es que el riesgo de Bolivia cada vez es menor. ¿verdad? Lo que quiere decir, por el contrario, visto del otro punto de vista, que hay una mayor confianza en la evolución y en el comportamiento de la economía nacional aún en este contexto de crisis internacional que evidentemente afecta a varios países de la región, pero que no afectó la economía nacional. Esto es muy importante. Es decir, esto desmiente todo lo que se ha venido diciendo en opinadores neoliberales, fundamentalmente, que decían que ah, la crisis había tocado a Bolivia, que nos estábamos cayendo, y todo lo que ustedes han reflejado en sus diferentes medios de comunicación. Porque la percepción de los inversionistas extranjeros, es que más bien el riesgo del país se ha reducido. ¿Ah? Lo que quiere decir, por el contrario, repito una vez más, que hay una mayor confianza de los inversionistas sobre la economía nacional. Ese es un gran mensaje que hemos recibido. Y ha habido varios factores, ¿no? los fundamentos macroeconómicos, Bolivia lidera el crecimiento económico por tres años consecutivos y todo apunta a que este va a ser el cuarto año consecutivo que Bolivia vaya a liderizar el crecimiento en la región. Tenemos un perfil externo saludable, aún a pesar del de déficit en balanza comercial que todo el mundo conoce, inclusive los inversionistas, por supuesto, eh, y todos saben en la estructura y la composición de ese eh, saldo externo, tenemos ese potencial eléctrico, tenemos el sector financiero muy sólido y finalmente los progresos sociales consistentes que hemos ido mostrando permanentemente en como resultados de la aplicación del modelo económico, social, comunitario y productivo. estos son algunos de los elementos que han sido valorados por la comunidad internacional para eh, tomar la decisión de invertir en Bolivia. Ahora bien, ¿cuáles son las características de nuestra emisión? soberana del año 2017. Primero que a los mercados financieros internacionales les ha quedado claro que a diferencia de otros países de la región que emiten todos los años consistente y permanentemente bonos en los mercados internacionales, Bolivia solo ha emitido cuando ha requerido financiar algunos proyectos específicos. Ese es otro elemento que tenemos a favor y que ha sido valorado por los eh, inversionistas. Nosotros solo salimos a emitir bonos cuando necesitamos financiar algún proyecto específico y por supuesto que los inversionistas, la semana pasada que yo estuve en Nueva York, yo expliqué a dónde iban a ir nuestras inversiones con los bonos que íbamos a emitir, que enseguida vamos a pasar a detallar. Por lo tanto, esa es otra característica que nos diferencia del resto de los países. Vean ustedes cómo está Paraguay, cómo está la Argentina, cómo está Brasil, cómo está Chile, cómo está Colombia. Todos los años persistentemente van emitiendo bonos. Tienen vencimientos que se financian con otra emisión de bonos. Esa es su característica de ellos. La nuestra no es esa. La nuestra es, vamos a endeudarnos en el mercado financiero internacional exclusivamente para hacer algún proyecto específico, alguna inversión específica. Esa es nuestra característica. La calificación, tenemos somos BA3 de acuerdo a Moody's y W de acuerdo a Standard Poor's. Eso es muy importante porque enseguida voy a mostrar cómo se han comportado otras emisiones de otros países que tienen diferente y mejor calificación que nosotros con las tasas de interés para que ustedes acuerden conmigo que ha sido una emisión exitosa. El monto es de mil millones, tenemos autorización de hasta mil millones, como ustedes saben, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y eh, hemos llegado al tope, dado que la demanda ha sido muy importante. El plazo promedio es de 10 años, el cupón es del 4,5%, y el ESPED con respecto al tesoro eh, de los Estados Unidos son justamente estos 200 puntos básicos que yo mostraba, 189 en realidad, para ser exactos. La demanda, eh, que hemos eh, eh, recibido ha sido de 3.100 millones de dólares de diferentes instituciones, 177 inversionistas de varias partes del planeta han hecho su colocación, su, su deseo de comprar bonos y hemos visto que eso ranqueaba, habían inversionistas que querían comprar un milloncito de dólares, 5 milloncitos de dólares y otros que por supuesto querían comprar 200 millones de dólares de nuestra emisión. Entonces es un amplio rango que ha ido desde un millón hasta doscientos millones de dólares, que fue la demanda que hemos recibido de estos bonos. Pues es algo también importante mencionar, siempre que va a Bolivia a los mercados financieros internacionales, recibimos este, esta, esta respuesta por parte de los inversionistas, un deseo ávido de poder comprar títulos del gobierno boliviano. Un poco más para entrar a la asignación por tipo de inversionista al final, Asesores de inversiones se han quedado con 80% de la emisión, eh, otros con el 6%, los bancos privados con 3%, las empresas aseguradoras 5%, los bancos de inversión 3% y fondos de pensiones 2%. Entonces, la mayor parte, por lo tanto, están en asesores de inversión, es decir, brokers que eh, compran, venden estos títulos, por lo que es eh, eh, esperado, que nuestros títulos vayan cambiando de mano, transándose en los mercados secundarios en Nueva York y otras capitales. Quiere decir que nuestro bono va a ser transado ¿no? en, eh, en los siguientes meses. Eh, si nosotros vemos por regiones, el 57% de la venta de estos mil millones ha ido a parar a manos de inversionistas norteamericanos. ¿eh? Un 36% en Europa y Oriente Medio un 6% en, la, en América Latina y un 0,3% en Asia y el Pacífico, lo que demuestra que realmente ha habido una buena diversificación de quienes compraron nuestros bonos en el mercado eh, internacional. Si nosotros nos comparamos eh, con algunos países que recientemente han hecho emisiones, aquí están emisiones, por ejemplo, eh, voy a comenzar tal vez de la derecha. Ecuador emitió con un cupón de 9.65, El Salvador con 8.62, eh, Argentina con 6.87, Honduras con 6.25, Brasil con 6%, eh, República Dominicana con 5.95% sus cupones, eh, Paraguay que salió con 5%, Guatemala que llegó al 4.5%, y Bolivia está ahí entre los eh, emisores con más baja tasa, como ustedes pueden ver, con 4,5%. Solo nos supera en la región México, que es un país con grado de inversión, con 4,125%. Eh, Colombia con 3,875% de cupón. Y finalmente Chile con 3,125. Es decir, estamos muy próximos a eh, haber recibido una tasa de interés muy cercana a países que eh, económicamente están eh, o tradicionalmente han estado mejor que nosotros y que eh, han tenido una, eh, un currículum en los mercados financieros desde hace mucho tiempo atrás, una trayectoria ganada en los mercados financieros internacionales, pero que dictan muy pocos o distan muy poco de lo que nosotros hemos podido hacer con este 4,5%. Quiere decir que nos hemos comparado en otras palabras ¿no? con... Eh, una, un, un país como México, como Guatemala, que tienen calificaciones muy diferentes a las nuestras. Con respecto a esto, es eh, mostrando los cupones, y ahora vamos a hacer un cuadrito donde vemos también a Bolivia empieza a ocupar el tercer país, cuando hacemos el diferencial que yo había mostrado del de bono de 10 de, de años con respecto a las emisiones soberanas. Eh, a México desplazamos porque es su última emisión de México fue con 210 puntos por encima del bono de 10 años, cuando nosotros, como habíamos visto, 200 en realidad menos, ¿no? Pero para redondear hemos puesto 200 y 186 puntos básicos. Colombia 160, estamos a 40 puntos básicos de Colombia. ¿ah? Que Colombia es un país grado de inversión, ¿no? Y por supuesto de Chile, 103, estamos a 70 puntos básicos de Chile que eh, tenía una diferencia de 130 puntos básicos, Chile tiene una tradicional, muy, tradición muy larga de presencia en los mercados financieros internacionales, pero vean ustedes que hemos dejado atrás a México, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Honduras, a Brasil, a la Argentina, al Salvador, al Ecuador, en fin, a varios países los hemos dejado atrás, mostrando que Bolivia es mucho más confiable que varios de los países de la región. Eso es el mensaje muy claro que yo quería establecerlo con estos datos, que eh, creo que son muy elocuentes, muy claros, que demuestran pues, por qué nosotros hablamos de un éxito rotundo en la colocación de este bono. Veamos otro dato interesante también. Este cuadro que ustedes ven acá eh, demuestra la calificación. Desde los más bajitos, estamos hablando de B menos a B más, eh, donde estamos nosotros en W hasta W más, nosotros somos W, como ustedes saben, ahí está W menos, W y W más. Y finalmente estamos hablando de los grados de inversión triple B a triple A, donde ahí está México, donde ahí está Colombia, donde está Chile. ¿Ah? Y como estamos viendo, Bolivia se aproxima más a una tasa de interés que eh, pagan a los países AAA o grado de inversión que a los países W. ¿Ah? Ese es el tema que eh, por supuesto opinadores nunca van a hablar de estas cosas porque no les interesa mostrar lo bien que estamos, eh, la percepción que estamos eh, teniendo como país a nivel de los mercados financieros internacionales. Hemos dejado atrás en la percepción a República Dominicana, al Brasil, al Paraguay y Guatemala y nos hemos acercado más a hacer una emisión tipo grado de inversión. Y Bolivia no es grado de inversión, apenas nosotros somos doble B. Entonces esto es muy importante, la percepción del mercado, ¿verdad? Es que la economía boliviana se comporta muy cerca del comportamiento que debería tener un país de grado de inversión. Entonces próximamente, con todos estos datos queda claro que vamos a ir aproximándonos a ser un país grado de inversión. Estamos con mejores tasas que México en este momento, con mejor spread Solo Colombia y Chile nos ganan, como hemos mostrado, y repito, son países de larga tradición que están, no una vez como nosotros al año, en los mercados financieros eh, emitiendo bonos. Chile y Colombia están todos los años emitiendo títulos, todos los años. ¿ah? Y, por supuesto, eso les da una, un potencial mercado secundario de sus títulos, en fin, tienen sus elementos que, eh, colaterales que benefician esta situación de estar permanentemente. Pero Bolivia solamente sale en el momento en que necesita algún proyecto de inversión. Y ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer con estos eh, mil millones de dólares de inversión? Yo quiero recordarles que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que está que ha establecido una inversión muy agresiva en el tema de salud. Vamos a invertir, decíamos en ese momento, mil setecientos millones de dólares en salud, en construcción de hospitales de cuarto, tercer nivel que ya hemos empezado, varios de ellos ya se están llevando a cabo, vean si en vean en el alto que ya se han empezado la construcción de hospitales, pero están los más importantes desde mi punto de vista, hospitales de cuarto nivel, ¿no? enseguida pasamos a detallar esto y ustedes pueden ver eh, en hospitales de tercer nivel, siete hospitales de tercer nivel, cuatro hospitales de cuarto nivel uno en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija de cuarto nivel, ¿no? con inversiones aproximadas, esto por supuesto puede variar, y ahí somos más de cerca del 60% de la inversión de estos mil millones iría a cubrir estos cuatro hospitales de cuarto nivel, es decir, Bolivia por primera vez en la historia va a contar con hospitales de cuarto nivel, ¿eh? Eso es muy importante. Como el, eh, de acuerdo a la normativa vigente a la Constitución Política del Estado, la responsabilidad de los hospitales de tercer nivel corresponden a las gobernaciones. Y por supuesto, hemos visto eh, con mucha preocupación desde el Gobierno Nacional que hay muchos hospitales, que son muy necesarios en el país y que los gobiernos departamentales de turno no están pudiendo asumir su responsabilidad. Y por supuesto, ¿quiénes son los que se perjudican cuando el gobierno departamental no asume la responsabilidad de construcción de hospitales de tercer nivel? Es la población. Por lo tanto, el gobierno nacional, ...ha decidido construir siete hospitales de tercer nivel... ...que son competencias, repito, de los gobiernos eh, departamentales... ...para poder cubrir esta demanda imperiosa que tenemos en Bolivia. Vamos a hacer uno en, el, en Cochabamba, uno en Santa Cruz... Eh, ...tenemos en Beni, Oruro, Potosí, Pando y Chuquisaca... ...hospitales de tercer nivel... ...que más o menos se van a llevar el 40% de nuestra inversión... ...de los mil millones de dólares... Y ahí están, como ustedes pueden ver, redondeando pues, los mil millones en la construcción de estos 11 hospitales que es un, una necesidad imperiosa para el país. En otras palabras, esto, este endeudamiento que hemos escuchado algunos opinadores que han fracasado como candidatos para diputados, fracasado como candidatos a concejales e inclusive que han fracasado como candidatos a eh, rectores de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, ¿No? no quieren que se hagan estos hospitales no, no quieren que se hagan estos hospitales y si entendemos una posición más política que eh, técnica que, que académica, que científica porque claramente como estamos demostrando acá lo que queremos es resolver el problema de eh, eh, tener una salud de, de, con hospitales de cuarto nivel que va a ser la primera vez que Bolivia cuente con estos hospitales y luego reforzar eh, con la construcción de hospitales de tercer nivel en los departamentos donde lamentablemente las gobernaciones no han podido asumir su responsabilidad. Por lo tanto, eso es oponerse, decir que es una, un mal negocio, decir que esto no está bien, en fin, todo esto es en simplemente ir en contra de los programas de salud que tiene el gobierno nacional porque el Plan Nacional de Desarrollo establece metas, metas en salud, metas en en varios indicadores económicos y sociales que tenemos que cumplir y entre ellos está esta construcción de hospitales. Ahora bien, se ha estado hablando mucho y una vez más debo llamar la atención a los medios de comunicación que dan curso a personas que irresponsablemente hablan de números de endeudamiento sin tener en la cabeza, sin haber investigado, sin haberse tomado el trabajo, aunque sea de visitar nuestra página web del Ministerio de Economía, del Banco Central, donde están ahí de manera muy transparente los datos de la deuda externa, por ejemplo. ¿no? Yo quiero decirles y en esta última parte de la exposición, el impacto que va a tener ese endeudamiento adicional de mil millones de dólares. Hasta el año pasado hemos estado eh, con cerca del 20, 21%, de la relación deuda de externa-producto, y con esto vamos a estar eh, cerca del 22%. Entonces no es una gran, eh, un gran efecto sobre la, el peso de la deuda externa para el país. Es evidentemente un incremento, pero no es sustancioso como ustedes pueden ver en la gráfica. ¿no? Ahora, en términos eh, nominales, ¿no? en términos nominales que les gusta hablar, ...a los opinadores, es de esto, evidentemente cerramos con 7000 mil millones de dólares... ...el año pasado aproximadamente la deuda externa, ahora va a subir a 8000 mil millones de dólares... 8200 mil concretamente, de los cuales se incluyen los mil millones de dólares... ...pero eso representa nuevamente apenas el 22% del peso de la deuda externa... ...con respecto al Producto Interno Bruto, nada que haga que el Ministro de Economía no pueda dormir... ¿verdad? Estamos tranquilos, es un, una, eh, una, un ratio bastante bajo. Yo puedo decir, por ejemplo, Brasil está con un 66%, ¿ah? 66%. Eh, hay otros países que están del 30 al 40% de su deuda externa con respecto al producto y ahí eh, portavoces de la derecha de esos países nunca han mencionado este tema, ¿no? Sería bueno que exportemos también a nuestros, a nuestros opinadores que vayan a decir de esos países ¿ah? cómo les está pareciendo ese endeudamiento. Y si aquí nos vienen a criticar con apenas 22%. ¿no? Y son sus mismos correligionarios de la derecha latinoamericana que están en este momento gobernando en esos países, donde están más del 60% del endeudamiento externo. Entonces, ¿no? Estamos tranquilos con este 22%, repito. Este es el dato relevante para la economía. Nosotros lo que hemos hecho de manera responsable es bajar. Hemos recibido un país con 52% de la relación deuda externa-producto. Y ahora lo estamos manteniendo por debajo de un cuarto de ese, de ese endeudamiento. Lo que, parece, lo que parece a nosotros absolutamente racional. No hay aquí endeudamientos exagerados. Y por lo tanto, está claro que hay sorpresas porque las sorpresas son agradables para el pueblo boliviano, tenemos ya mil millones para invertir en hospitales. Así que si hay alguna pregunta, con todo gusto. Hola. Si sí, no era, era, ministro, ya acaba de aclarar el tema de la deuda, ¿no? que señalaban ustedes, sus opositores, opinadores, que decía que la deuda ascendería a 15 mil millones de dólares, ¿no? Ustedes son los que los invitan a los medios, no yo, así que asuman su responsabilidad. ¿no? Sí, en nuestro trabajo, este, tenemos que dar eh, la cobertura a todo lo que quieran hablar, ¿no? En democracia. Ministro, además, si, si es que nos, <risa> eh, si nos puede explicar también el tema de la reglamentación, ¿no? Que se está trabajando en el Ministerio de Economía respecto a los créditos a los agropecuarios. Después podríamos hablar también de este tema, gracias. Bueno. Sobre el primer tema, eh, quedó claro, ¿verdad?, que no estamos hablando de cifras astronómicas como irresponsablemente se han reflejado en los medios de comunicación. Algunos, hay que decir, algunos medios de comunicación, no todos, esas cifras astronómicas que no tienen nada que ver con la realidad, así como es, evidentemente no tienen nada que ver con la realidad esas opiniones que expresan permanentemente estos opinadores sobre el manejo económico. Página 7. Página siete. Buenos días, señor ministro. Eh, quisiera saber si la percepción internacional es de bajo riesgo, ¿por qué la inversión extranjera directa sigue baja? ¿Y a cuándo ascienden las cuotas semestrales de esta deuda soberana? Bueno, miren, eh, el tema de la inversión extranjera directa es una eh, ola a nivel latinoamérica. Es interesante ver cómo se... Quiere traducir que la inversión extranjera está reduciendo en Bolivia, pero en realidad se ha reducido en toda América Latina. Tras la crisis que estalla en 2014 con el tema de los precios del petróleo, eh, que contagia a Brasil, a la Argentina, los principales países que reciben inversión extranjera directa, inclusive el Perú, Chile, han empezado a sufrir consecuencias de esa crisis y los capitales evidentemente han empezado a desacelerarse. Por dos razones, fíjense ustedes que yo mostraba eh, Cómo las tasas de interés en los mercados desarrollados salir subiendo. Entonces el inversionista empieza a decir: Bueno, yo puedo ganar de manera segura en los mercados de capital norteamericanos, europeas, X tasas de interés que llevar a países que están enfrentando crisis como Brasil, Argentina, etcétera, y donde el riesgo de retorno es mucho más alto. Entonces, ¿qué han hecho los inversionistas? Queda claro, ¿verdad? Queda claro. Entonces, y eso evidentemente ha contagiado a todo el país. Sin embargo, Así como hay gente que critica que no llega a la inversión extranjera, yo quiero remitirlos a un informe, no del Ministerio de Economía, a un informe de la CEPAL, donde ha hablado sobre la inversión extranjera, donde está justamente ese diagnóstico que yo acabo de mencionar, y donde dice que el país que es más atractivo para la inversión extranjera directa, ¿cuál es? Bolivia, está claro, ¿eh? está claro. Entonces, eh, se, eh, responden a otros factores ajenos a la política económica nuestra, la fuga de inversión extranjera que ha recibido no solo Bolivia, el, el conjunto de los países de América Latina. Por lo tanto, es una apreciación, como nos tienen acostumbrados por los opinadores en nuestro país, ¿no? es una media verdad, hay que dar, decir la verdad completa. Unitel por favor. Ministro, en otro tema, eh, la Cope está hablando de una canasta familiar de más de 8 mil bolivianos para negociar como base el incremento salarial, ¿cuál es la percepción del gobierno ya que se han iniciado las negociaciones con eh, la COPA. Bueno, nosotros no vamos a emitir ningún criterio todavía hasta que se inicien las reuniones. Eh, ya, como ustedes conocen, lo han reflejado, ha habido las reuniones, se han conformado las cuatro comisiones. Estamos a la espera de que la Central Obrera Boliviana nos haga conocer la lista de dirigentes que van a estar en la mesa económica que nos tocará presidir para discutir estos temas. ANF. Eh, ministro, usted habló de que estamos mejor eh, como imagen, como percepción internacional en cuanto a inversiones. Eh, ¿Cómo podría afectar de darse, de concretarse estas anunciadas advertencias de la empresa Dreaming, esta italiana, que a raíz de una posible rescisión de contrato con YPFB, podría iniciar acciones legales contra el Estado boliviano, pero también acciones diplomáticas directas, ¿no? Bueno, miren, no hay que... Hacerse mucho drama de este tipo de situaciones. Eh, yo que vengo de la reunión de haber estado con eh, ministros del área económica en la reunión del directorio de CAF, todos los países enfrentan recurrentemente estos conflictos. ¿no? Hay peleas con empresas porque no están de acuerdo, que no cumplieron lo, el pliego de especificaciones. Es, esto es absolutamente normal y tiene cada contrato. ¿verdad? sus cláusulas de cómo se resuelven estos temas. Lo único que hay que hacer es seguir las, eh, las cláusulas, si la empresa eh, italiana en este caso no está de acuerdo, bueno, tiene todo el derecho de aplicar las cláusulas que crea conveniente del contrato para representarlas, tiene todo el derecho de hacerlo. ¿no? Así como el Estado también tiene todo el derecho de reclamar por sí... Eh, no está de acuerdo también con la posición, la postura que tenga la empresa. O sea que esto es normal, esto no va a afectar para nada las eh, relaciones económicas, porque, repito, todos los países tienen, si ustedes se entran, por ejemplo, a la página web del CIADI de Banco Mundial, van a ver que todos los días van emitiendo resoluciones con temas de conflicto con inversión extranjera directa en los países de América Latina. Eso es absolutamente normal. No, no hay que exagerar ese tipo de situaciones, lo que sí, más bien hay todos, tanto una u otra, y la otra parte tienen pues sus derechos establecidos contractualmente. ATV hablaba un poco también de inversión, pero ya nacional, y en un tema que he estado eh, en el taller y hoy día eh, bastante complicado para la paz. Es referente al tema del, del campo feriado. Y se va a pasar el campo ferial del alto al gobierno. No sé si ustedes ya tienen alguna información, otras públicas dijo que no sabían nada. Y segundo, ¿cómo está yendo en comparación el campo ferial de Silicon Coma? ¿Es realmente un, una infraestructura que aporta al, al Estado? Bueno, yo me puedo referir al segundo tema porque en el primero no, no tengo ninguna intervención. En lo que se refiere a nuestro campo ferial, como ustedes han visto, eh, prácticamente. Tenemos como un promedio de ocho a diez ferias al mes en nuestro campo ferial. Eh, recien, recientemente hubo una, una feria de, de la boda. ¿no? Queremos hacer varias ferias porque hay muchos productores bolivianos, por ejemplo... Eh, yo siempre ando apretando para que haya la feria del niño, de todo lo que es para los bebés, desde las cunas, desde todo eso que se produce en nuestros artesanos, que sigan habiendo. Es un campo exitoso desde mi punto de vista. Eh, vean ustedes la afluencia de gente que tenemos. No tengo en este momento los datos exactos para poderles responder, pero queda claro que cada año hay una mayor afluencia de personas hacia el campo ferial en sus diferentes ferias que están abiertas durante los 12 meses del año. Por supuesto, la más importante siempre ha sido la feria que hacemos para el 20 de octubre, para, eh, la, para la Paz, ¿verdad? que es una feria importante. Eh, para el 16 de julio también tenemos otra feria muy importante. Eh, para La Paz, que lo hacemos conjuntamente inclusive con los empresarios privados paseños. Y eso ya se ha convertido en una tradición que eh, genera muy buenos resultados. En este momento el Tesoro no le pone un centavo al campo ferial. El campo ferial se autosostiene, eh, hace las inversiones de mejoras, como ustedes han podido ver, cada vez estamos mejorando las instalaciones del campo ferial. Eso se hace con recursos que salen de las, del propio alquiler del campo ferial. Tiene una administración eh, bastante eficiente desde mi punto de vista y por lo tanto... Eh, ese campo ferial para nosotros representa un espacio importante para los productores, fundamentalmente. ¿no? Nosotros queremos, como, como lo venimos apostando desde el 2006, eh, que nunca tuvimos los paseños un lugar donde los productores pudieran tener la oportunidad de exponer sus productos. Ahora tenemos ese campo ferial que eh, no representa costo adicional alguno para el tesoro. Eh, la red uno, por favor. Bueno, eso va a ser paulatino, no se va a recuperar de la marcha de la mañana. Ministro, una consulta. ¿Qué le puede decir el gobierno a la dirigencia del magisterio que en este momento está marchando rumbo a la paz? ¿Se puede atender financieramente, económicamente las demandas que tiene este sector? Que dialoguen, que dialoguen. Yo creo que las puertas siempre han estado abiertas desde el gobierno nacional para no solamente el sector de magisterio, sino todos los sectores que entren al proceso de diálogo, las movilizaciones no tiene sentido porque de pronto tenemos a una central obrera que se va a sentar en las mesas a discutir y movilizaciones eh, que vienen de, de, de un sector del magisterio. Entonces, no creemos que sea la mejor señal para avanzar en estos temas. ¿no? Muy bien, RTP. Ah, ¿No más? Ministro, acudiendo por favor a su gentileza, estamos en el mes del mar. No sé cuánto Bolivia ha perdido en estos más de 130 años por el enclaustramiento marítimo. Si usted nos puede dar los datos, por favor, gracias. Bueno, en ese tema eh, recurrimos a varias estimaciones internacionales sobre esto y queda claro que eh, eh, un país que no tiene mar pierde entre 1 y 3 puntos porcentuales de crecimiento del Producto Interno Bruto cada año. Esto eh, implicaría, ¿no? si nosotros crecemos al 4,8% este año, podríamos estar creciendo al 5,8%, ¿no? por lo menos, si no es 8%. Entonces, realmente, el no tener eh, mar tiene un impacto importante. Eh, miren, yo vengo de Panamá, donde he podido visitar el puerto y el canal eh, que está eh, generando bastantes ingresos al pueblo panameño, el comercio, no el comercio y por lo tanto el flujo eh, marítimo ha, se ha incrementado pero de manera significativa a nivel mundial y Bolivia lamentablemente no está pudiendo beneficiarse de este mayor flujo de exportaciones y de importaciones que se ven nivel mundial.